Eh, ¿Qué onda banda? Pues ya estamos aquí de nuevo en otro video de spot CMX. Vamos a hacer el Top 5 del mes de abril. Tenemos un acompañante esta vez, Circa. Estamos grabando en 4K esta vez, todo para que tenga el mejor contenido, mejor calidad, ya saben, para que todo esté chido con ustedes. Esta vez en número 1 tenemos a de Oliveira que hace apenas unos días sacó su videoparte Week Long Cruise por la tienda Matisse Skate Shop que es... Eh, Básicamente quien lo apoyó desde el principio en Brasil y, y pues está bastante chida la videoparte La pueden ver en el canal de Trasher Magazine Como siempre este cabrón muy técnico, trucos muy cabrones, muy pasados de verga Mucho éxito este cabrón que la neta le está dando bien chido Y está poniendo el nombre de Brasil muy en alto en toda la atmósfera del skateboarding Como número 2 tenemos un evento bastante curioso que pasó en The Berrics Tocaba la batalla entre y y y Billy Marks, eh, lo cual es bastante curioso porque al parecer en todas las ediciones de The Barrick se han enfrentado estos dos vatos, menos me parece que en la número 2 y en la número 9 es la única ocasión en la que ellos no se han enfrentado, en todas las demás sí, es, parece como si el destino los quisiera enfrentar todo el tiempo y en esta ocasión lo que pasó fue que... Lo que se menciona es que se lesionó y no pudo presentarse a la batalla Chris Roberts puso como la dinámica de The Legend of Doom Felipe Gustavo, Sewa y un montón más Entonces PJ tuvo que jugar un skate contra todos ellos y Lo cagado era que cuando tocaba la segunda chance en la última letra Todos hacían el truco que hacía falta Fue cagado y bastante difícil y al final eh, PJ dejó ver que no por nada es un cabrón desde siempre Y venció a todos en la batalla, estuvo bastante cagado, estuvo chido como número 3, tenemos un video algo doloroso pero al mismo tiempo chusco Donde seguramente ustedes lo vieron en Instagram o en Facebook, no sé Un camarada que quiere brincar como unos 4 o 5 escalones Como en un pasillo de una secundaria en el gabacho o algo así Y el güey no se fija que está como arriba el, como el techo, no sé Y se pone un buen vergazo, entonces está cagado igual Pueden verlo ahorita, como se pone un buen putazo el vato Y pues ni pedo güey, son cosas que pasan cuando no te pones trucha en cuarto lugar tenemos al jefe de jefes, Andrew Reynolds, eh, con un video a manera de entrevista que le hicieron en el canal de YouTube de Right Channel, es un video a manera de entrevista donde Andrew Reynolds narra como una historia en la que él estuvo a punto de morir en un accidente de auto a raíz de que el vato iba todo pedo y acá bien drogado y la chingada, entonces comenta que eso fue algo que le cambió la vida y decidió como que pues bajarle los excesos por ahí como que se empieza a meter en el tema del skateboarding, las bebidas energéticas, qué está haciendo la banda habla sobre que ahora él lleva como una vida más saludable, que es papá y la chingada entonces menciona que no está como chido que las bebidas energéticas estén como tan metidas en el mundo del skate porque pues realmente esa madre pues, prácticamente dicen que es veneno ¿no? pues no está chido que muchos morros van creciendo en el skate, empiezan a patinar, morrillos y pues ven que todos los pros están patrocinados por Monster, eh, Red Bull y la chingada entonces ellos se hacen como una idea falsa de que esas madres son para hidratarte cuando la verdad es que no, entonces él está a favor como de todo lo orgánico y la chingada entonces ahí se menciona o él mismo menciona que se incorpora al equipo de Villager que es como una marca de agua de coco orgánico que fundó Paul Rodríguez, Shane O'Neill y por ahí varios skaters que están como queriendo cambiar esa parte del skate que es como Sacar las bebidas energéticas como de algo tan tan natural y tan bien visto y pues está chido, la neta. Y por último, pero no menos importante, de nuevo Luan de Oliveira en el canal de, de Berrix. Por ahí una sección que se llama It Must Be Nice. Es como, estaría chido como más o menos la traducción en donde por ahí los fans de, de, de Berrix mandan como sugerencias y pues ya la evalúan y pues está chido llevan a cabo la idea y esta ocasión por ahí alguien o tal vez muchos decían que, que grabaran como sin que nadie se diera cuenta como un skater, en este caso Luan de Oliveira patinando en el parque y la chingada y es un video de alrededor de unos 5 o 6 minutos pero o sea con cortes y todo el pedo o sea que el güey duró patinando mucho más donde se ven líneas que el cabrón parece como si, como si no pasara nada, como si el güey solo se estuviera paseando pero son líneas donde combina trucos bastante manchados y uno tras otro ese güey está muy cabrón, igual hay muchos pro que dices, ah estos güeyes están bien cabrones y ya los ves patinar en alguna demo o algo y pues sí, la neta son pros y lo que sea pero no son tan consistentes vaya en cambio este cabrón, manchando un truco tras otro, uno tras otro, uno tras otro, con el pop bastante alto. Y pues nada, está bastante chido ese pedo. Así que hasta aquí el top del mes de abril. Y pues ya sabes, si te gustó el video dale like, compártelo ahí con la banda. No olvides suscribirte al canal de Skate Spots MX haciendo clic en un botón que está por aquí abajo. Dejen en los comentarios por ahí qué les pareció, si está chido o no, si hizo falta algo. Eh, no sé si qué les pareció esta calidad Se supone que estamos en 4K Y debería de verse y escucharse mucho mejor Pues es todo y nos vemos en un siguiente video Chingón